Mi nombre es Leandra Patricia Sariego Génez, una campesina orgullosa orense del Corregimiento El Salado. Quiero y seguiré luchando por el campo, que es lo que más me da orgullo de ser una campesina, de trabajar, de colocar ese, esos productos que mandamos a las ciudades, porque los campesinos somos los que les damos los alimentos a las ciudades. La tenencia de la tierra es absurdamente irracional en Colombia. Nuestras más o menos 15 a 20 millones de hectáreas fértiles donde deberían cultivarse los campos están dedicadas a un pastoreo extensivo prácticamente a nada, improductivas. Yo estoy absolutamente convencido que por ese camino perseverando con los esfuerzos que siempre hay que hacer no seríamos un país narcotraficante y no seríamos un país violento seríamos un país industrializado y democrático porque el agro implica la industria no hay industria sin agro entonces el SENA tiene que desarrollar una línea de aprendizaje de la sociedad colombiana que tiene que ver con la generación de energías limpias y ese es un programa que el gobierno debe incentivar. Y si uno tiene energías limpias y conectividad, impulsamos al campesinado hacia la riqueza. Pero el Estado tiene que dar el paso más audaz. Así que bienvenido el Sena, el Campo el Sena de los campesinos y las campesinas, el Sena del campesinado dentro de la decisión irreversible del gobierno colombiano de hacer una reforma agraria en Colombia.